En la agenda de Jerusalén, las grandes fiestas judías celebradas en el mes de septiembre. Las campanas de la Iglesia de San Salvador en Jerusalén repicaron el 4 de septiembre con motivo de la Santa Misa, celebrada por los peregrinos de Tierra Santa, también con motivo de la beatificación del siervo de Dios Fray Mamertosky. La Comunidad Cristiana de Jerusalén, junto a la Congregación de los Padres Blancos y los Franciscanos, celebraron la fiesta de la Natividad de la Virgen María en la Basílica de Santa Ana. Han pasado 41 años desde que la archimandrita Eustinus comenzó a cuidar la iglesia del Pozo de Jacob en Nablus, cuya construcción completó con sus propias manos, contando las historias de su pasado a los visitantes y dándoles agua para beber del Pozo Sagrado. La misión pontificia en Jerusalén ha realizado un estudio para mejorar la orientación universitaria y profesional en las escuelas cristianas de Jerusalén. Comienza en septiembre el mes de las grandes fiestas judías con una agenda de celebraciones realmente rica, especialmente en Jerusalén. La primera fiesta es la de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que tiene lugar en el mes de Tishri, el periodo comprendido entre septiembre y principios de octubre. Diez días después de Rosh Hashanah se celebra Yom Kippur, considerada la celebración más importante del año. Es el Día del Perdón, un día de meditación, silencio, ayuno y oración. La alegre fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas de campaña, se celebra después de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Por lo general se lleva a cabo entre finales de septiembre y principios de octubre y dura una semana entera.